¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! Ya aquí estamos otra vez, Accesible, accesible. y tenemos aquí a nuestra escritora, María José, ¿verdad? María Ausi González. María UCI González. ¡Ay, mi mente de Acces, que es un poco! Pero bueno, María Ausi González nos va a hablar, porque ella nos tiene que contar, porque ella escribe cuentos para niños, entonces ella nos va a contar su experiencia y un poco cómo está viviendo ella el Gran Canaria Accesible, ¿verdad? Sí. Primero que nada, darle las gracias a todos, a ustedes, a todo el apoyo que han tenido, a que colaboren, por favor, todos colaboren, que hay que unirnos, este, somos uno solo, no debe haber frontera, no debe haber barreras para nada, todos somos iguales y estos niños nos necesitan a todos. Yo estoy aquí porque he venido a traerle unos libros a estos niños maravillosos, porque yo escribo para eso, yo escribo para que mis cuentos o, o mi, teler, mi literatura se escuche, no para hacer propaganda ni nada. Yo lo que quiero es emocionarlo, que ellos vivan un mundo de fantasía, de ilusión, de amor, que sepan que no todo es tan duro, que hay momentos de felicidad, de alegría y que podemos salir adelante, que hay muchos grandes hombres en la historia que tienen muchas dificultades y han salido adelante. No se crean que todas las personas inteligentes son con todas sus capacidades motoras completas, no, no, no, eso nos hace grande y debemos apoyarlos y les doy las gracias por invitarme y por este grupo maravilloso a todos, no los conozco, no tengo la oportunidad de conocerlos a todos, pero puedo percibir su gran calidez, su amor y el entusiasmo, hasta yo estoy entusiasmadísima de estar aquí, de verdad, muchas gracias y espero que el secreto del anillo los pueda llevar a un mundo mágico y maravilloso y transportarlo al mundo que yo he creado. De felicidad. Muchísimas gracias María Usi por haber traer estas maravillas de cuentos para los niños y potenciar tanto ¿no? la imaginación infantil que, que, que es muy importante, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y seguimos aquí en Gran Canaria Accesible. Gracias. Un Gracias.